De desafío de la sostenibilidad. Pues es un verdadero placer contar con la presencia de todos ustedes en esta mesa y en las sillas y observadores que van a oír. Colombia Potencia Mundial de la Vida es, una, es, es, una, es, una, es un mensaje que nos inspira, pero que nos mueve y que acelera las decisiones para poder coordinarlas al interior del gobierno con toda la sociedad. a algo de reconocimiento, a una transferencia sostenible frente a las comunidades locales. Yo creo que los medios de comunicación en este proceso vamos a ver fundamental. Eh, y en ese sentido, pues, cuenten con el Grupo Prisa, con Prisa Media, con unos aliados en este proceso, en este camino largo, espinoso, tortuoso, que, que nos queda por delante.